A veces se da un diagnóstico erróneo, se receta un fármaco equivocado o hasta se opera una parte del cuerpo que no tocaba. ¿Por qué ocurre esto? Los médicos son infalibles, ¿no? Los médicos, o oh sorpresa, son humanos. Por eso no se les puede exigir por ley que acierten al diagnosticar y tratar a sus pacientes, solo que pongan su experiencia y suficientes medios para atender de forma profesional a los enfermos, que no es poco. Es decir, que pongan suficiente interés. E incluso poniendo mucho interés, los sucesos adversos, imprevistos, ocurren. La buena noticia es que se pueden reducir.